¿Está usted de acuerdo con el inicio del toque de queda a las 11 de la noche todos los días? ¿Y ya para qué? Háganos el feedback 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Comuníquese con nosotros, háganos el comentario, respóndanos la pregunta y se lo leeremos durante el transcurso del programa. Así que ya saben, ¿está usted de acuerdo con el inicio del toque de queda a las 11 de la noche todos los días? Muy bien, vamos a aprovechar el momento para saludar a Yerjan la Antigua que está con nosotros. Buenos días, Amado, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de las redes sociales, nuestro Facebook, nuestro YouTube y nuestro Instagram. Te escuchaba decir hace unos instantes, hace un instante, que hoy no, no era recomendable ponerse ropa negra. No, porque dice que las temperaturas van de 32 a 35. Bueno, pues qué pena yo ando Tú de negro. Tú llegaste con una camisa ando negra. Ando de negro. <ríe> esa, <ríe> es la, ¿Esa es tuya o es la de. ¿Cómo que se llama aquel cantante que hizo un tema? Tengo la camisa negra. La, eh, es Juanes. Juanes. Juanes, fue que Sí. Está vivo jugando. Pues yo, sí, de... sí, claro, yo dejé claro. de escuchar a Juan, ¿verdad? Sí. Como que ha desaparecido del sí. panorama. Eh, Juan es de la camisa negra. Sí, de Pero colombiano, este, muy buen muchacho este, Esta es la mía. Esa verdad, es la tuya, ok, la está bien. bien. Bueno, señores, continuamos con el contenido del programa. El toque de queda comenzará a las 11 todos los días. Wow ¿Mm? Con el inicio de la tercera fase del plan de flexibilización de las medidas restrictivas por el COVID-19, a partir de ayer miércoles 21 de julio, el toque de queda inicia todos los días a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. La medida incluye los sábados y domingos. Además, se establece la gracia de libre circulación todos los días, desde las 11 hasta la 1 de la madrugada del día siguiente, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. La medida queda establecida en el Decreto 432-21 del 12 de julio del 2021. Una vez termine la fase 13, elevará el levantamiento del toque de queda a las demarcaciones en las que por lo menos el 70% de sus respectivas poblaciones haya recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. 19. Bien, hasta a partir de las 11 el toque de queda. Esa es la decisión del gobierno. Vamos a ver. Yerjan, adelante. Miren, yo creo, por lo que he visto en los últimos días, eh, tanto de salud pública como de la propia realidad, ¿verdad? Porque si, si, si existiera alguna situación de cúmulo de personas en los hospitales, eso se viera en los medios de comunicación, o por lo menos la gente lo denunciara en las redes sociales, y no es así. Ha bajado drásticamente la ocupación de camas UCI, ha bajado drásticamente, bueno, la lo que tiene que ver con los contagios, no se sabe porque están haciendo muy pocas pruebas. Eh, ayer, eh, antes de ayer más bien, hicieron la publicación de que solamente 400 y pico, eh, salieron contagiados, pero fue de 1.500 y pico de, de pruebas, o sea que no... No, pero el, el, el porcentaje alto, si es alto, de sí, 1.500 sí, a 400, sí, de, de, de contagiados. Estamos hablando re, casi un 40%. Entonces, ¿no? eh, pero con relación a la ocupación, Camas UCI ha bajado muchísimo, está eh, eh, creo que en un 30 y, eh, y algo por ciento. Eh, voy, a, voy a darle los datos en unos segunditos a al público y con relación a, a, la, a las hospitalizaciones también eso ha bajado muchísimo de manera que parece, que parece que el proceso de vacunación hoy día está dando el resultado el proceso de vacunación hoy día está dando el resultado porque quizás la gente esperaba que inmediatamente la gente se vacunara ya eh, estaba libre entonces parece que es un proceso verdad y, y hemos comenzado a ver los resultados en la República Dominicana. Por lo tanto, entiendo que la flexibilización del toque de queda es prudente, es prudente eh, y creo que sí, que como no hay ahora mismo una situación de emergencia, como vemos que ciertamente, y aquí, atención al doctor, eh, ¿cómo se llama el doctor que estaba aquí ayer, el presidente del colegio médico? Eh, Bonilla. Bonilla, el doctor, doctor Bonilla. Bonilla. Atención, doctor Bonilla, aquí le tengo el estudio, el estudio que se hizo sobre la Sinova, que sí dice que es efectiva, esto es un, un estudio que se hizo en Chile. Hay que recordarle a la gente que nos ve que Chile fue el primer país del mundo eh, eh, eh, que, que ha llevado a la delantera siempre en, en lo que tiene que ver con vacunación y fueron los primeros que comenzaron a utilizar le, después de China, naturalmente, la vacuna Sinovac. Y hay un estudio de ellos que dice, ¿hmm? dice que solo el 2% de los vacunados con Sinovac, el 2% volvió a contagiarse y que eh, eh, con las dos dosis de Sinovac en seis meses nadie ha muerto en Chile. Oigan esto. Este estudio dice que no hay fallecidos en Chile con las dos vacunas de Sinovac. Y eso es importante. Eh, y por tanto, entendemos que la, el proceso de vacunación ha sido exitoso, ha sido un gran esfuerzo del de gobierno, salvo el revés de hablar de la tercera dosis, que eso provocó, y es indiscutible, y los números están ahí, eso provocó eh, cierta confusión en la población y entonces una merma en el deseo de vacunación de la gente. Sin embargo, hay que sí reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho con el proceso de vacunación y qué bueno, yo estoy de acuerdo con que se flexibilice el toque, el toque de queda porque ya venimos viendo eh, un respiro dentro de este, esta pandemia, ¿verdad? Eh, y estamos viendo ya que los hospitales se están descongestionando y esto evidentemente se debe, se debe al proceso de vacunación y al efecto de la vacunación en la República Dominicana. Bien, gracias a ya en la antigua. Bueno, señores, tenemos la presencia grata como siempre, grata, muy... Eh, Alagadora y acogedora de Fulvio Ureña Buenos días Fulvio Muy buenos días doctor, sí, muy buenos ¿cómo días está? Buenos días Yerjan. Estoy Hola, bien, gracias Fulvio. a Dios como los <risa> <risa> <risa> Es que me gusta de mañana <risa> Me, gusta, eso, me eso. gusta de mañana, me gusta Telenor Y cada bien. vez que tengo la oportunidad Vengo Bienvenido. a compartir con ustedes Bienvenido. Y con todas las personas que siempre están ahí Pendientes de su programa de mañana bueno, gracias Fulvio, buenos días Carolina Medina Buenos días Amado, buenos días Fulvio, buenos días Yerjan. buenos días a toda la gente que está con nosotros Hoy jueves 22, señores del mes de julio eh, Amado Tú dice con... dices como con ese Porque ya estamos, o sea, desde que entre agosto o sea, ya estamos eh, a dos o tres meses acá, acá. No, no, no, dolor no, sino que el tiempo va rápido Amado mm. Vamos rápido tensión? no No <risa> Eh, fue de muy mal gusto eh, El eh, chiste Pero, no me pero, sí. ¿Eh? pero caramba, eso es el Fuera de contexto Tú no conoces no, Carolina, pero Carolina veo, viene todo el tiempo con ese pelo Lo veo como, como lo largo ahora Amado, no, un ¿no? no, no, es motor y devuelve Es que tú lo ves de lado La puse, la rumoricé No, no, no Dime, Carolina, se vio adelante. mal eh, Mira, precisamente sobre este tema Sobre este tema de la extensión o disminución de los horarios del toque de queda yo pensaba que iba a hablar de la extensión del pelo. No. <risa> no eh, precisamente sobre esto, o sabes que nosotros hemos mantenido una posición eh, desde inicios de todo este de esta tema de pandemia y demás, de que debían de permanecer las restricciones, el toque de queda y, por supuesto, el distanciamiento y la mascarilla. Ahora bien, ya nosotros estamos en un punto donde el nivel de conocimiento del virus, de que sabiendo que utilizando siempre nuestra máscara, y de una responsabilidad que cada quien debe de tener, hemos observado que aún con el, con el establecimiento del toque de queda, si bien es cierto que se mantiene un nivel mayor de restricción, el que va a incumplir lo incumple de todas formas, porque eh, los que se agrupan o quienes se agrupan en los famosos llamados de té, o en los barrios, en los ríos, y en todos esos lugares donde casi nunca ha habido un cumplimiento, lo van a hacer con o sin toque. Claro, está, destaco que se, se, de alguna forma se, se restringe un poquito más porque los negocios eran más temprano, la gente bebe menos en la calle, pero hemos visto, como decíamos anteriormente, que con el establecimiento del toque de queda, los contagios no disminuían de como lo teníamos en principio, sino que permanecían igual y en algunos u otros momentos aumentaba eh, la tasa de positividad, los muertos habían eh, hace unas semanas o meses o sea, atrás, no muy lejano, teníamos un aumento con, con las muertes. Entonces todo esto te dice que no era factible tener una economía, un país cerrado y con un con un toque de queda y una extensión del estado de emergencia. Yo entiendo, y lo decía en, lo, en la última aprobación del estado de emergencia, que no creo que Abinader vaya a solicitar otro estado de emergencia. O sea, entre la lógica, el sentido común tanto de Abinader como de los legisladores que apoyan o que son del gobierno, no creo que vayan a, a, a aprobar o en el caso del gobierno solicitar otro estado de emergencia. Partiendo de todo esto, al momento eh, hemos observado también que ya según los datos que se ofrecen desde Salud Pública, el, el tema de las UCI eh, ya casi no hay, tan, eh, hay un porcentaje muy mínimo en comparación con otros meses que permite que se aperture? Sumarle a esto, señor, el cansancio de la gente. Ya la gente está agobiada, está harta. De hecho, vemos algunas, eh, no voy a decir memes, sino referimientos de gente que dice que este es el país, que este es el país donde más toque de queda o restricciones ha habido en comparación a otros para combatir com, combatir el, el toque. Desde que inició la pandemia hemos estado en toque de queda. Hemos tenido más restricción. Hay otros, hay otros lugares donde ha habido mucho más restricción. Lo que pasa no, es que no, el, el toque de el queda, me refiero, tiene una tendencia a hiperbolizarlo todo. Todo es hiperbólico para nosotros. No, claro somos está. Somos el país que tiene mejores playas, somos el país que tiene mejores gente, somos el país que tiene la gente más feliz del mundo. ¿Tú no te acuerdas de toda O sea, Amado. el dominicano tiene esa tendencia y no creemos esa pendejada. Eso es lo grave. En el no caso de las restricciones, vaina. hemos visto países, claro que sí, que han sido mucho más severos en este claro sentido. Claro que sí. Bluter te dijo que iba a matar a que saliera a la calle. Sí, y incluso, está, sí, tú quieres más y, restricción y, que eso. Y y lo que hizo Francia ahora. Ajá, también. Y en el caso de países como Rusia, Italia, se, la, Italia las Italia multas... Se erró, se cerró, cuarentenizó en más de dos ocasiones y, y lo hizo Francia, lo hizo, o sea, no, y ahora hombre, también pero con el España. tema de toque de, de queda, gusta, con el tema de toque de queda, que es a lo que refiero específicamente, nosotros no hemos salido desde que empezó la pandemia de este... De este tipo de restricción bien. Que hace aún, bien no es muy severa Pero ha sido permanente bien. Y creo que cierro Amado diciendo Ajá. Que hemos llegado a un punto en que ya la gente se hartó La economía sí, no sí. aguanta sí. Y el gobierno sabe que va a tener que hacerlo Bueno, mm. eh, muestra dentro de la manifestación Sobre todo que tenemos que una hacer. inclinación Como sociedad a poco sacrificio Ese es un problema también en los, el, el individualismo nuestro Se ha puesto de manifiesto en esta pandemia Señores, aquí está Francis Rodríguez Buenos Vestido días. de azul ¿Y rosa? Azul. Ah, y ro azul. Y rosa. Y rosa <risa> Está muy linda esa corbata. ¿Esa corbata sí. es prima mía? Sí, sí es, rosa. es rosa. Y, <risa> <risa> y tu corbata <risa> es de nosotros, de la fuerza. estamos combinados, nos intercambiamos <risa> combinación. <risa> Buenos días, Fran. Buenos días, amado. Fulvio. Carolina, <risa> amables televidentes. Agradeciéndole a <risa> Dios la luz de este día <risa> y que nos ayude a <risa> desenvolver <risa> en él. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de cada mañana permitirnos entrar a sus hogares. Bien, muchas gracias. Si Salud. no fuera elucubración que pudiera verse como con un cierto retintín, ¿verdad? Yo diría que tú estás vestido para recibir un ministerio. Fulvio, adelante. <risa> <risa> ¿Eh? Muy no elegante. y está vestido Mirale de la luz y está vestido es de Carolina, fuerza también y no, vestido tú tú dices, fuerza, está vestido de la fuerza también Carajo, ¿Ah, sí? pero sí. ¿qué pasa? La pero por lo menos el Ministerio de la Casa. <risa> no, ese no lo suelta, doña Villanueva. Bueno, <risa> ya los no tigres ah, no están burlando. Miren, no, no, estamos diciendo eh, la verdad. Adelante, con, por... Ahora no tengo problema con el Ministerio de no, la Vivienda, no. <risa> que se formó ayer. <risa> ah, ahora, okay. Unanimidad, digo yo, eh, en la Cámara de Diputados. Ya, ya. Con, eh. con relación eh. al comentario de Carolina sobre que la población está harta, Señores, estamos todos, Sí. pero es un asunto de vida o muerte, es un asunto de responsabilidad también social y de responsabilidad también de Estado. Eh, cualquier eh, presidente que le hubiese tocado eh, estar bajo una pandemia histórica, que para nadie es, es un secreto, con desconocimiento también de, del mismo virus que se ha venido aprendiendo en el camino. Lo cierto es que han habido mucho esfuerzo y precisamente esta semana hay un esfuerzo mayúsculo a nivel nacional para poder alcanzar el 70% de la población dominicana vacunada por lo menos con las dos dosis primeras, porque el 68% de los muertos que han ocurrido se debe a personas que no, están, que no estaban vacunadas. Entonces, a nivel nacional se ha desplegado una acción fuerte, de trabajo fuerte, zonificando eh, eh, todo lo que son las provincias, dándole a cada provincia, a cada ministro, a cada director, a dirigente, eh, secciones de, de la provincia y provincia completa para que se integre a las labores de vacunación. Precisamente aquí en San Francisco de Macorís eh, se dividió lo que es la zona urbana y periurbana en 16 eh, demarcaciones para trabajarse. Se fue casa por casa evaluando las personas que no estaban vacunadas o las que tenían una dosis, en fin. Y luego, con equipos de enfermeras y doctores, más de 50 doctores, más de 200 enfermeras distribuidas en toda esta geografía, ha estado trabajando arduamente junto con personas que solidariamente también lo hacen. ¿Cuál es el empeño? Alcanzar, señores, lo más rápido posible, eh, esa, eh, esa, ese 70% de población vacunada o inmunidad de rebaño, como dicen los científicos, para poder, aperturar, para poder aperturar el plano económico, el plano productivo, poder aperturar el país completo y... Volver paulatinamente a la normalidad para que la economía siga su desarrollo firme y también que todos los dominicanos podamos tener la libertad que antes teníamos, que es lo que más queremos, estar como antes estábamos, con plena libertad de ir a todos los lugares y, y, y participar en eventos sociales, que es una de las cosas más, más fuertes, donde uno hasta a veces restricciones para visitar a sus familiares eh, o, a, o a sus seres eh, y amigos más, más queridos. Esta es la situación y en todo este esfuerzo que se está haciendo es precisamente para empezar a desmontar. Y esta es la tercera desescalada, la que estamos entrando eh, Bien. hoy. Cómo no. Gracias, Fulvio Francis. Hay que destacar que si se quiere fue por presión, por lo que se dio en el país, porque aquí no se había hablado de... don Francis, aquí no se había hablado de desescalada. No, no. Mira, era el momento. Ahí es, el que, gobierno no lo había... ahí es que estoy y lo repito. Lo que no me gustó es la ausencia de información fideligna o concreta de la etapa que está el país respecto al COVID. Que el gobierno haya caído en un intento, de, eh, en una amenaza de marcha o de reunión ante el, el, el, el, el, la, la Plaza, Plaza de, la Bandera, de la Bandera y que los dueños de bares y restaurantes, más bien bares porque los restaurantes han estado abiertos siempre, me refiero hasta por delivery, y sucumbe ante esa presión y nos llevan a, a aperturar o llevan al gobierno, a tener una apertura que ya para todos, eh, no al parecer no nos molesta. No hay otra reacción que qué bueno que ya se está y se está dentro del camino de la apertura definitiva. Pero yo pregunto en qué etapa y qué podríamos estar esperando porque otros países, como creo que en España, hay lugares que han tenido que recular y, extra y entrar nueva vez en restricciones, porque el brote o el rebrote con las nuevas eh, cepas ha hecho que los países tengan que restringir nueva vez. Que por cierto, Francis, uh -huh. ya hay estudios que dicen que... En el mes de junio entró aquí la variante Delta, que ya está circulando en el país. se va a tener la información ya? Porque los equipos llegaron para... Oh. Si ¿Sí está la variante. Sí, Pero, ya, todo, ya, ya salieron. Todo el la... mundo sabe lo que va a decir el gobierno. Bueno, ya salieron. Y si salieron, salieron. El que, el que quiera que haga los estudios también y verifique. Y diga, ah, no, el uh -huh. gobierno es mentiroso. Bueno, Pero de todas maneras, es en, este, en este proceso, vamos a esperar qué dicen no. hoy. Porque sé que lo anunciaron, que iban a dar los detalles sobre el comportamiento de las variantes y sobre todo de la delta. Y no, y no dudo que el gobierno en una específica muestra de recogida en el ambiente o en República Dominicana tenga que tomar ciertas medidas, no obstante haber aperturado porque no contaban con lo que hoy se va a detallar y fácilmente estaríamos en una restricción nueva, pero complació <risa> al resto de lo que queríamos o de lo que querían su apertura. También eso se puede dar, Yal yang Es decir, que nosotros tenemos que sí estar atentos porque debemos mantenernos nuestras mascarillas, nuestra higienización de las manos y evitar y evitar la relajación con nuevos grupos sociales o nuevas burbujas que nos reunamos porque ya hoy estamos en apertura, que no sean los acostumbrados y que usted no tiene el control del proceso de esas personas. Ya con lo que tú estás familiarmente, amigos, aquí en el programa, ciertamente de vez en cuando nos ponemos la mascarilla individualmente, pero debemos conservar la atención a un virus tan virulento tan, tan rápido tan y desconocido todavía desconocido cómo actúa, cómo entra al cuerpo bien, bueno, miren yo pienso que el, el país eh, tiene y el, el, el gobierno básicamente el de Alicia el, el, de Alicia. el país no, no, de Alicia, el país de las maravillas, y Alicia. No, no, no. Lo que quiero decir, es, aquí ha habido muchas presiones. Indudablemente nosotros somos una economía en crecimiento, pero con sus dificultades. Fíjense la cantidad de el nivel de la deuda que tenemos, que es un elemento a tomar en consideración. Eh, Ahora, el que yo quiero ver es al de ProConsumidor, que se atrevió a decir que han bajado los precios de la canasta familiar dónde que está en control dónde y, ¿Y, y qué y, ¿y qué canta. va a decir va a decir lo contrario pues pero le paga. tanta mierda que habló ¿Por Ay, ¿qué a eso le paga. <risa> sí también esa cosa hay que decirlo eh, es una Eddie, hablaba bastante, sí, es bastante, Eddie hablaba bastante Eddie hablaba bastante ahora gobierno, tiene el gobierno, de el de el la gobierno va a defender, de defender el gobierno a... yo lo veo posando eh. en Instagram posando y cachanchando. es que aquí va mal a todo gobierno funcionario Mira Compramos qué pasa. en el mismo sitio. Mira qué pasa. El problema es que cuando hay funcionario así, lo que pasa es que aquí de pantalla. Mira, <risa> nosotros tenemos un problema y es que mira nosotros tenemos un problema y es que no somos somos muy dados a creer a la ligera y a la primera. Aquí hay una serie de fascinerosos de asaltantes de camino que salen a la calle con un movimiento, con un partido, con una idea, con una opinión, ¡ay! la gente lo aplaude, y ya por eso se cree que es el mejor. Eso no es así, tú tienes que probar a la gente en el terreno. Entonces por eso vivimos eligiendo diputados y senadores que son narcotraficantes, o que están también. ligados al narcotráfico, o que, han, o que han sido procesados por abuso y acoso ¿Cómo sexual. ¿Cómo es que se llama el de la EDES, el morenito? que creó mi país, un país posible, Morrison, Morrison, Morrison, sí un partido y... Toda esa sea. gente lo que hace es que crea una... No es un partido, por eso no es un partido, sí. una sigla, una sigla, la no, legaliza... ese caso es muy profesional el, en materia energética. Sí, sí, pero... Y como él, quiera iba a estar. Pero mira, pero mira, vos, pero mira lo que te, te a quiero a decir, decir es que hay mucha gente que cree... Y si no, búsquenlo. Sí, porque Morrison esa, estuvo ahí. Esa asociación de siglas y que sabe. tienen... Oye, esa asociación de siglas que tienen los partidos políticos... Que son su comité de apoyo. ¿no? al otro de relajo. Aquí venía al final, él en la noche cada el programa presidente a de uno de esos partiditos. Lo que anda buscando es una dirección Bravo. general o un ministerio. Olvídate de eso. Y no tienen 10 gente. Aquí vivían criticando al Partido Comunista que hacía las reuniones del Comité Central en un cepillo. Antes se decía eso como una manera de, de apocarlo, ¿no? Se decía, no, el partido tal hace su reunión del Comité Central, oiga eso, en un cepillo. Un cepillo cogía apenas cinco personas, apenas, un Volkswagen, un, el, el cepillo pero es el bocho, en la las Personas normales, pero pues el sí, carabajo. Exactamente. Mira. Él se queda en el aire porque no Aquí le dicen a los, a los a esos de carabajo Volkswagen, Volkswagen, le dicen cepillo. cepillo. Le decían cepillo. Porque aquí, aquí, existe, aquí existe todavía el friero. Ah, sí. Que tiene un guayo de, de hielo. Que hace esto. Entonces, parece un cepillo. Un, el guayador bueno, le dice, de hielo tiene la forma. También. Y entonces, el guayador... Allá se sí. sí, allá en Venezuela. En Latinoamérica se llaman bochos, se llama, le dicen cucaracha. Le dicen Pero eso que forma. tú dices, que cada bueno, cinco, eso es en, la, en el uso... Racional Porque aquí se sabe que hay cepillos Que han cargado ah, no. más de 16 sí, sí. Sobre todo lo del sin Lo del sin <risa> Vénganse para allá que todavía no, hay que haber... y Yo recuerdo que también en los tiempos de Balaguer Se llevaban claro, los también. cepillos sí. llenos bueno, me, me, La situación es aquí Espérense porque me, me ustedes me, me han sacado de contexto No, situación amado La situación aquí Lo que te voy chinchando ahí con no eres buena Tú no eres buena la gente de loco puede trabajar. Mire, la situación aquí es esa. Yo pienso que ya todo Déjame el, mundo, una taza todo el mundo está agotado. Los niveles que ustedes han mencionado de la ocupación de las UCI. Aunque me preocupa un dato que trajo Yerjan esta mañana temprano. Y es de que de 1.500 pruebas hay 400 infecciones. Sí. Y eso es peligroso porque de alguna manera tú dices, bueno, pero hay 40, es, es, un 40%. Un 40% infectados. ¿Verdad, Fulvio? Más de o menos mil, 40. No. De 1.500 hay 400. Sí, miren. 40, hay miren, ahí. Yo le acabo de enviar ahí a la tablet eh, para que la gente vea cómo ha, ha descendido. Lo importante de esto, que es lo que el pueblo debe entender. Ahora mismo, lo 130. importante no es que te contagies. Lo importante es que ese contagio no te lleve al hospital y no te mate. Claro. Y entonces, ¿qué es qué estamos viendo? Por eso viendo? la vacunación. ¿Qué estamos viendo? Que la vacunación, eh, si lo pueden poner ahí en el WhatsApp, míralo ahí, ha descendido totalmente, por ejemplo, eh, no la vacunación, sino la, la hospitalización. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice ahí? Recuerden que hace unos meses 26%. estábamos en 70 y pico por ciento. Eh, ¿Qué dice eh, la cama, eh, cama COVID ocupada? 27%. Es decir, que está bajando el ¿Qué dice pudiste, la camas UCI? Ajá ¿Qué dice en la camas vacuna, UCI? En cuanto a A 1500 pruebas sí. Salieron 400 Exacto pero, pero si ustedes es se dan decir, que está correcto Si ustedes se dan cuenta Realmente todo está bajando En lo que tiene que ver Con el problema de la enfermedad Porque si la, si la enfermedad no te lleva al hospital y no te mata, es una gripe común. Entonces, ¿qué es lo que, de, eh, ¿qué es lo que se ve ahí? Que las camas UCI que estaban en un 70 y pico por ciento ya están en un 39, va bajando. Por eso la, la importancia de la vacuna Claro, y, la, y los ventiladores que estaban en un 70 y pico por ciento ya están en un 31, está bajando. Significa que la, el proceso de vacunación ya está dando resultados y por tanto... Si la, si la población continúa vacunándose eh, en lo que tiene que ver con el esquema completo, entonces es posible que ya no sea necesario el toque de queda, porque aunque te contagies, vas a estar vacunado y la, y la enfermedad no te va a matar. O tú tienes un muy mínimo porcentaje de morirte, como así lo establece este estudio de Chile que dice... Que de 2.500 personas que se estudiaron en Chile, que fue el primer país que comenzó a, luego de China a, a, a poner la, la vacuna Sinovac, eh, de, la, ¿verdad? De, de, de la vacuna Sinovac, eh, ninguna persona se resultó eh, fallecida. Y entonces es importante motivar a la gente a que continúe vacunándose, por lo menos lo que yo recomiendo, que es lo que recomiendan los, los científicos, la primera y la segunda dosis, completar ese esquema para que si la enfermedad te da, bueno, eh, eh, no te mate. Y especialmente... Mientras más rápido mejor, porque según este estudio, se desarrolla mayor protección después de cuatro semanas de la segunda dosis. Claro. Es decir, luego de un mes de la segunda dosis, es que ya tú comienzas a, a sentir la protección completa de la, de, la, de la enfermedad, para que la gente lo tenga claro. Entonces, o sea, ¿tú te vas a poner la tercera? No, no, no, no, no la pues. segunda. La, eh, la, él no la, se ha puesto la segunda. La, la segunda, porque, no, la segunda porque le, ah, este estudio me dice a mí segunda, que mientras claro. más rápido yo me la pongo, ya me toca, ¿verdad? Entonces yo tengo que tratar de protegerme un mes porque a partir del mes en adelante ya yo tengo prácticamente la protección completa según este estudio de Chile. Entonces tú no te vas a poner la segunda. La tercera no, la, la segunda sí, porque ah. la segunda es, es la que, que recomienda los estudiantes. La segunda, equipo. papá, ah, no puede pasar ya. de primera a home sí. sin pasar no, por exacto, tercera, ya, ya, ya, por, entendí, por segunda. Ya entendí, no, pero y fíjate. Esto, este aspecto que él, que él menciona... Eh, Datos, el impacto que tiene a nivel de salud, de que claro, los centros hospitalarios claro, claro. no tengan ese gasto, este claro, gasto muy alto claro, claro. que conlleva gracias. tener un paciente COVID, Francis. Y otra de las cosas, eh, la, la, la cantidad de servicios que hay que ofrecer, o sea, cuando hay un, una, un cúmulo de personas recibiendo servicios médicos específicamente de COVID, hay otras áreas Señores, que tenemos las informaciones es que no se han, han descuidado en el país. Ustedes no han analizado de salud. algo que a mí me viene preocupando hace mucho tiempo. ¿Cuál es? el tema de la de el individualismo nuestro como sociedad ah no eso es una, Oye, una situación aquí que estamos arrastrados de aquí. que de que subieron de que bajaron los contagios de que no hay camas ahora el hecho de que si analizamos lo que ha sido todo el proceso en, en el tiempo Damos cuenta de que la, una gran mayoría de dominicanos no ha respetado ninguna de las restricciones que se han puesto. No. Y eso te indica a ti que a esa persona le importa contagiar a alguien, que alguien se contagie. Que okay, nivel, el, se contagie. el sentido de la responsabilidad eh, exactamente o sea, no hemos, se ha manifestado a los niveles que debe de ser. Hemos mira, perdido eso como sociedad. Sí, precisamente, y eso, cuando y eso hablamos no de, relaja, es, de relajación, eso es peligroso. hay que tenerlo pendiente. Eso es peligroso. Muy peligroso. Y ahí es que, ese es mi punto de vista. Cuando tenemos esta desescalada Esta apertura como la deseábamos Pero no desearla Por, por lo económico solamente Desearla por la salud Porque aquí nosotros hay... tenemos el control Ya como hablaba -Yang, Es un dato eh, Que nos alivia Aquí hay un Saber negocio ah, que en el de país bebedera, podemos tener oye, Esos parámetros de control aquí hay un negocio de Y saber bebedera. a dónde estamos Oye Francis, sí. aquí hay un negocio de bebedera Que ayer anunció que iba a colocar un punto de vacunación en su negocio. ¿Tú ves? Entonces, le van a dar una cerveza cada uno. Exactamente. Qué bonito. No, pero esa fue, ese no fueron la gente que provocaron la cuestión aquella. Sí, lo mismo. Oye, lo mismo. El bravo, yo lo vi ayer. Camión? Eso es una burla lo que están haciendo. Oye, te voy a dar no, una cerveza. Se que debieron eh, eh, emitir un cómic, ese me amado debieron emitir un comunicado pidiendo excusas Juan Manuel Cueva debió emitir un comunicado a nombre de sus empresas pidiendo Manuel excusas Cueva? y entonces reivindicándose con un proceso de, de ¿Quién vacunación es Juan Manuel? El, el dueño de, es, de, de Gol, el, el, de Tenare el, y del de, y de, y de Bravo aquí en San Francisco el dueño de ese negocio es un individuo que necesita que alguien le enseñe a claro, vivir en sociedad comunicado pidiendo excusas y entonces, que alguien le enseñe a vivir en sociedad que le diga, usted no está actuando como una persona responsable como un comerciante responsable bueno, como un ciudadano responsable, no responsable Hablé. usted está actuando vida, como un edificio, perfecto sinvergüenza es difícil eso eso encuentras. tiene debe haber alguien algún amigo alguien yo no sé quién es algún amigo alguien relacionado le diga mira tú tienes que cambiar de actitud porque tú eres una persona que eres un comerciante y está en, envuelto y dentro de, del comercio de, local comercio se refiere de esa ciudad y tú tienes de, que tú tienes que ap apoyar tú tienes que apoyar la sociedad tú ves porque independientemente de todo señor hay que ser responsable en la vida eh,